Hola. Bien. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es mostrar cómo crear una capa de flujos con QGIS. Más concretamente lo que vamos a hacer es crear una, mmm, bueno, mostrar los flujos de desplazamientos de viajeros desde el aeropuerto de Barajas en Madrid hasta otros aeropuertos españoles. ¿De acuerdo? Bien, para ello tenemos una capa que representa la localización de los aeropuertos españoles que reciben viajeros desde el aeropuerto de Barajas durante el año 2021. Si abrimos la tabla de atributos, podemos ver los aeropuertos y el número de viajeros que han recibido procedentes de, de, del aeropuerto de Barajas ¿eh? durante el año 2021. Aquí tendríamos el porcentaje de variación respecto al año anterior. Pero lo que representaremos será el número de viajeros. Bien, lo primero que necesitaremos será instalar un complemento llamado Shape Tools. Que yo en mi caso ya lo tengo instalado, pero bueno, eh, sería este complemento y debéis instalarlo. Seguidamente lo que vamos a necesitar es las coordenadas de los aeropuertos de destino y las coordenadas del aeropuerto de origen, en este caso el aeropuerto de Barajas. Para ello vamos a abrir la tabla de atributos y con la calculadora de campos primero calcularemos las coordenadas del destino. Primero calcularemos la X y luego la Y. La coordenada X y la coordenada Y. Creamos un campo nuevo, que sea X destino. Y, bueno, el tipo de campo le podemos poner número decimal. Y la fórmula para calcular la coordenada X es la expresión dólar X. También podríamos ir aquí a geometría. Y aquí nos explica cómo funciona. A ver si lo encuentro. Sería esta. Función dólar x devuelve la coordenada x a la entidad del punto actual. ¿De acuerdo? Ah, perdón, no, lo he introducido mal. Puedo hacer doble clic aquí. Y ahora si sí, nos previsualiza la coordenada, hacemos aceptar. Y como veis, tenemos la coordenada, las coordenadas X de destino. O sea, la coordenada X de cada aeropuerto. Vamos a calcular ahora la coordenada Y de destino. Volvemos a abrir la calculadora de campos. Crear un campo nuevo y en este caso ponemos Y, le llamaremos Y destino. De la misma manera también será un campo número decimal y aquí la expresión será también dólar y en este caso y hacemos clic y como veis ya tenemos la coordenada y bueno pues ya tenemos todas las, las coordenadas de cada aeropuerto, que son las coordenadas del estilo de destino de el aeropuerto de barajas. Ahora lo que necesitaremos es la coordenada de origen. En este caso, la coordenada de origen es el aeropuerto de Barajas. Por tanto, lo que haremos será buscar el, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y las, coorden, la coorden, las coordenadas de origen serán la coordenada de X y la coordenada de Y del aeropuerto de Barajas. Vamos a crear el campo origen. Lo que haremos es aquí, un campo nuevo, le llamaremos X origen, y también será de, de tipo decimal. Hacemos aceptar, y lo que vamos a hacer es copiar el valor de la X del aeropuerto de Barajas, con control C, Y vamos a la calculadora de campos. También lo podríamos haber creado hasta aquí mismo, el campo. Actualizar el campo existente y le decimos que la X de origen es igual a la coordenada X del aeropuerto de barajas. ¿De acuerdo? tendremos entre comillas, entre comillas simples y aceptar. Y lo mismo haremos con el aeropuerto, con el, la coordenada y de origen. Vamos, buscamos el aeropuerto de Barajas. copiamos la coordenada y que sería esta copiar y vamos a la calculadora de campos desactivamos solo la selección crear un campo nuevo le llamaremos y destino y origen perdón campo decimal entre comillas simples copiaremos el, el valor de la coordenada I del aeropuerto de Barajas hacemos aceptar y vemos que ya tenemos para cada aeropuerto tenemos las coordenadas del aeropuerto de origen que sería Barajas y las coordenadas del aeropuerto de destino que son la localización propia de cada aeropuerto bueno, pues ahora detenemos la edición, tenemos guardar, limpiamos la selección para que no quede ningún elemento seleccionado. Veis aquí, 48, ceros seleccionados. Y vamos a crear el mapa de flujos. Para ello hemos instalado el complemento Ship Tools y si vamos a la herramienta Procesos, caja de herramientas, Veremos que tenemos, si no podemos, tenemos una nueva caja de herramientas que se llama ShapeTools, dentro de la cual vamos a utilizar la herramienta xc to line que hará esa función. Nos creará una línea entre dos pares de coordenadas. En este caso, las coordenadas de origen y las de destino, y creará una línea. Hacemos doble clic sobre la herramienta y, bueno, como Input Layer será la, la capa Aeropuertos. Las coordenadas podemos dejar, bueno, estamos trabajando con coordenadas 25830 que son las UTM 30. Bueno, ponemos esta y UTM zona 30 aquí. Aquí en Starting X File tenemos que poner la coordenada X de origen y la coordenada Y de origen. Y como coordenada final tenemos que poner la, la coordenada X de destino y la coordenada Y de destino. En este caso le diremos que solo queremos que nos muestre las líneas. Por tanto, desactivaremos la opción punto y solo queremos las líneas. Y bueno, en este caso teníamos que darle un nombre de salida. Por ejemplo, guardar archivo o, o si estáis trabajando con un Geopackage medio opaca he hecho una capa temporal en este caso voy a dejarlo con una capa temporal y ejecuto cierro y ya vemos que nos ha generado para cada aeropuerto una línea de flujo que une el punto de origen el aeropuerto de barajas con el punto de destino que es el aeropuerto en cuestión muy bien, pues ya tendríamos el mapa de flujos. Ahora lo que podemos hacer es representar estas líneas por, según, su, según una variable que podría ser, ser, por ejemplo, el número de viajeros. El número de viajeros a cada aeropuerto. Con F7 abro eh, la ventana de simbolización y hago una representación por graduado. Y el campo valor será el, el número de viajeros, que es indicadores valor. El método puede ser tamaño. Serían líneas graduadas según el tamaño. Y podemos... Pues, haré cuatro clases. perdón, cuatro. Y clasificadas por... por rupturas naturales podría también cambiar el color de las líneas con el rojo que es más llamativo y a partir de aquí podría jugar con el número de clases con el grosor de las líneas o incluso cambiar individualmente el color de cada de cada flujo. Se trataría de ir jugando con las diferentes opciones y si queréis también podéis ir probando diferentes opciones de la herramienta xsys ¿De acuerdo? Pues esto sería todo. Gracias.